He dejado y tantas oportunidades y también usa mentiras por verdades. Que delen en el alma y aunque mantengan la calma, la vida dura junto con sus prioridades. No puedo decir que perdí mi tiempo con ella, porque como sea fui feliz. Ya no está triste, sé que ahora brilla como estrella Y en su vida le cambiaste el matiz ya han pasado años y sé que anda contigo Sé que te quiere y la verdad los bendigo Si es mi castigo por mis malas decisiones Lo asumo y acepto aunque en el fondo lo maldigo Sé que ella lo daría todo por ti Al igual que lo hizo ella por mí También debo admitir que te quiero compartir Lo que hace dos años con ella viví Cuando la conocí era una chica muy dulce y todo eso de ella lo absorbí Hoy todo es distinto y espero que lo disfruten Ya que sé muy bien que yo estoy de sobra aquí Sé que la vida es corta y hay Ahora depende de ti, no cometa los errores que cometí No sabes cuántas veces hacerla feliz le prometí Tú solo date cuenta que ella no está junto a mí El primer año marchaba bien hasta que descubrí que otra persona estaba interesada en mí Sabía que estaba mal pero yo jamás me resistí No pensé en ella ni en la primera vez que la vi A partir de allí todo cambió con el tiempo Cada quien iba por su parte saliendo cuando lo éramos todo, ahora no somos nada Ahora ya sé que ya muy bien se está sintiendo Ahora se siente más segura a tu lado Sé muy bien que no eres tan desconfiado Lo digo porque te conozco y sé lo que estás pensando A ti mejor amigo, gracias por estar amando Sé que la vida es con.. culpa soy ya de nada, vale. Ahora ella es feliz junto a ti. Amigo, sé que tú eres más sagrado.